Pues ya va siendo hora Yo creo que ya es hora De hacer algo Es hora de abandonar las cobardías Es hora de mostrar nuestras alegrías Es hora de hacer borrón nueva Es hora de mejorar la vida cada día Pues sí, creo que ya es hora Es hora de hacer brillar la oscuridad De ver más claro de lo que vemos Es hora de que las luces tengan sus sombras que sí, que ya es hora de hacer sonar todos los instrumentos, de llenar la vida de música hermosa, de ver la vida con más color de rosas. Es hora de abandonar las cobardías, es hora de mostrar nuestras alegrías, es hora de hacer borrón y cuenta nueva, es hora de mejorar la vida cada día. Es hora de que bailemos otro ritmo, nos engañan y lo hacen siempre con lo mismo. demandar muy lejos a la mentira y con ella enviar al infierno al que la inspira. Es hora de no necesitar el vino para decir bien alto que no estamos en camino.